a ver seguimos con nuestros magníficos mapas yo me he creado un mapa aquí que veréis que lo he creado ligeramente distinto de la última vez, porque la última vez tenía dos dimensiones ahora tiene una en la realidad da igual es decir, yo puedo usar las dos dimensiones o puedo usar una, al final esto en memoria es todo seguido es decir, la memoria es seguida y las dimensiones es una cosita que nos hace nuestro amigo C que es él quien nos va a calcular los desplazamientos cuando pongamos los índices. Ya vimos la semana pasada que los índices llevan unos cálculos mágicos por debajo que hasta que no reparamos en ellos no nos damos cuenta de que ahí hay mucho cálculo. Si metemos varios subíndices son más cálculos porque hay que multiplicar por el subíndice mayor luego por el por el menor, luego por el siguiente. ¿vale? Así es que yo personalmente me declaro las matrices o los arrays, como sea, siempre lineales, soy yo quien calcula las posiciones y así soy yo quien puede precachear los cálculos, quien puede acceder a donde quiere, quien puede ir linealmente si le interesa, y no me quedan cálculos ocultos por ahí detrás. Bien, dicho esto, esto es una matriz muy sencillita, típica, de un mapa de colisiones. Paredes o no paredes. Y tengo una función dibujar el mapa, que ya no es como la del otro día, ¿vale? Esta ya está hecha un poco distinto, ¿vale? Tengo dos bucles, los dos bucles van en negativo, desde 8 más 1 hasta 0, ¿vale? De modo que cuento el 8, 7, 6, ¿vale? Bien, y aquí igual, estoy descontando para aprovechar las ventajas del ensamblador a la hora de que compruebe la última posición de la memoria, es decir, la última vez que hace la iteración del bucle, al comprobar con cero las instrucciones del compilador, del compilador no, del ensamblador, le permiten hacer esa comparación de forma más rápida. Bien, tengo mis printfs aquí, ¿vale? Y un puntero que se va incrementando, como veis, que está inicializado al principio del mapa y va incrementándose, y main solamente llama printmap. Bien, voy a compilar este ejemplo. Compilo y lo ejecuto. Aquí ya vemos lo que nos está ocupando el ejemplo, ¿vale? C50 es bastante lo que está ocupando. De hecho, ahí estamos gastando casi 4K de memoria. Se ve bien, ¿verdad? a funcionar es pues lo que tienen las visualizaciones tú ya has podido comprobar que a ti también te pasaba verdad bien ahí tenemos el mapa dibujado sencillito vale qué es lo que nos está ocupando tanto espacio que nos oprime y esas cosas vamos a comprobarlo abrimos en la carpeta vj y nos vamos al fichero map en nuestro fichero map, esto un pelín más pequeño para que se vea bien, vemos que nuestra función printmap, magnífica printmap, ya nos está ocupando un ratito. Pese a que la hemos hecho más o menos optimizada, como más o menos podemos pensar que queda bien, ahí 7 por 16 107 por 16. 112. ¿Vale? 112 y 12. 124 bytes es lo que ocupa la función de imprimir el mapa. El mapa que está aquí nos está ocupando 64 bytes. 8 por 8. ¿Vale? Imprimir el mapa cuesta más que el propio mapa. Mail, que tenemos aquí abajo, no ocupa mucho. Aún así, nos está ocupando 17 bytes. Por comparación, main son 17 bytes y la función de imprimir el mapa es 7 veces main, más o menos. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, lo que nos ocupa de verdad es todo esto. Porque las funciones que utiliza Printf son las que de verdad ocupan un saco y en concreto. Hay dos, printf y printforma, sobre todo. que empezáis aquí que pasa de 2 a C. Con lo cual, eh, bien, esto no está nada mal porque printf no lo vamos a utilizar nunca. Esto es solo para un ejemplo. Pero en nuestros programas no habrá printf. Utilizaremos las funciones de imprimir de CPC telera que no tienen todo el soporte para miles de formatos y cosas, pero que van directas al lo y por tanto ocupan menos. Bueno, ahora vamos a ocuparnos de una cosa... ...en la que estamos perdiendo un montón de espacio... ...porque claro, yo tengo un mapa que ocupa 64 bytes... ...pero mis mapas no van a ser de 8x8 habitualmente... ...mis mapas van a ser más grandes... ...si yo en vez de tener un mapa de 8x8 tuviera uno de 40x50... ...estaría ocupando casi 2k en un mapa... ...¿vale?... ...bien, para visualizar mejor este mapa... Vamos a abrir nuestro querido amigo el binario. Es nuestro querido amigo el binario. ¿Dónde estaba el mapa? En la posición 7C. ¿No? Aquí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 7C. Aquí, C. Aquí empieza el mapa. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 1 Yo estoy mostrando en hexadecimal pero esto si lo vemos en binario esto de aquí son 7 ceros y un 1 esto de aquí son 7 ceros y un 1 7 ceros y un 1 7 ceros y un 1 8 ceros, 8 ceros, 8 ceros, ceros quiere decir que estamos usando siempre 7 ceros y en el último bit un 0, 1 y de cada uno de estos, siete ceros delante, siempre son ceros, de si el mapa lo dividimos entre 8, estamos usando una parte. Una de las ocho partes. De los 64 bytes que ocupa el mapa, en realidad estamos usando 8. Sin embargo, estamos ocupando 64. Si esto lo convertimos a 2k de mapa. Os imagináis lo que es pasar de 2k a 256 bytes? Es una cantidad considerable, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Y ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para solamente usar el espacio que verdaderamente uso? Y no utilizar siete ceros y un bit, que es lo que estoy usando todo el rato. ¿Cómo lo hago? Dime. Una idea. Así loca. Si sí. Repítemelo. Más fuerte que no se te oye. Codificar 8 eh, 1s ocho, ocho en un bit. O sea, en 8 un, 1s en un bit lo veo difícil. <risa> en, en un byte, a lo mejor. En un, en un bit lo veo difícil. No sé, yo pondría 255 y eso ya son. Ajá. Pondrías 255. Algo como esto, ¿no? O sea, tú en vez de tener esto. Uy, que no se me escape en vez de tener esto así, pondrías algo así como 255 esos son, Eso son 8 unos correcto ajá, correcto, muy bien y qué más, porque con esto tengo 8 unos, pero quiero algo más que cada fila la conviertes a un número decimal respecto al binario ajá y cómo lo hago? a mano a manubrio bien vamos a hacer eso a manubrio si voy a utilizar bits en vez de bytes por ejemplo ¿cuántos bytes necesito ahora para almacenar toda mi todo mi mapa? 8 bytes ¿no? 8 bytes bien ¿Qué pongo en el primer byte? 2.55. 2.55, porque si vosotros lo decís, pues yo lo pongo. ¿Qué pongo en el segundo byte? 129, ¿no? Si estos son 8 bits, 128 más 1, ¿no? 129. Los demás, ¿qué pongo en el siguiente? A ver, esto de... Uh, ¿Sería posible no en vez de...? de poner los que el sí, ven, una mejora. Una mejora interesante es utilizar hexadecimal en lugar de utilizar decimal porque el hexadecimal para cada byte tenemos dos dígitos y cada dígito corresponde a los cuatro primeros bits y a los cuatro segundos bits. ¿No? con lo cual si yo pongo FF y en, en C 0x es el prefijo para números en hexadecimal esto es 255 la F son 4 unos la otra F son 4 unos 255 ¿sí? 129 si lo transforma hexadecimal ¿en qué se convierte? en 81 ¿vale? el primer bit de los 4 a 1 el último bit a 1 con lo cual 1, 0, 0, 0, 8 0, 0, 0, 1, 1 1, bien 81, no, ¿esto cuánto es? ah, ah, ¿por qué? porque es 10, 10 ah, a 5 ah, A5. ajá bien esto de aquí es 10, 8 y 2 y esto de aquí es 5, 4 y 1 ¿sí? bien Aún aún os diré que esta mejora a mí personalmente no me termina de gustar del todo. Porque me deja una coma. Esto no me termina de gustar del todo porque yo aquí veía el mapa y aquí no veo nada. <risa> es feo, ¿verdad? No sé si os ocurre algo mejor que podamos hacer aquí. El tipo ah, sigue siendo U8. Lo que yo he escrito en decimal o en hexadecimal. ¿Por qué menos de U8? No, no, no puedes. Estamos usando un ordenador de 8 bits. Tú cuando accedes a memoria accedes a 8 bits. Todo lo demás te lo haces tú. Pero yo me refiero a la representación. ¿Nunca habéis puesto números en binario, en C? Ah, nunca. Por eso no sabéis que se puede. ¿Verdad? Por eso no sabéis que yo puedo venir y hacer esto, que es magia. ¿Verdad, no? Magia absoluta. Ahora lo veo más bonito. Bien, ya tenemos nuestro mapa. Oh, Dios mío, qué gallo. Ya tenemos nuestro mapa en 8x8. Eso sí, solo tenemos el mapa. La función de dibujar el mapa ya no vale. Pero podemos hacer que valga fácilmente. ¿Por qué? porque nosotros podríamos llegar en C y hacernos a mano el vamos a leer los bytes y vamos a hacer operaciones de AND para ir sacando los bits y viendo si son 1 o si son 0 que no es tan complicado y que deberíais hacer pero en vez de hacer eso tenemos una cosita que se llama cpct Get bit, es magia. CPCT get bit es una función en la cual le damos la dirección donde empieza un array, el número de bit que queremos obtener en ese array y él nos lo devuelve automáticamente. Vale. ¿Cómo? Haciendo esas magias de un AND, un or, sacar por aquí todas esas cosas que deberíais hacer en C vosotros para aprender, están hechas en ensamblador no son tan complicadas ¿Vale? Podríais verlas Bien, como esto funciona así, necesitaríamos aquí esto, cambiarlo por cpct -get -bit. Aquí antes estábamos accediendo ahora tendremos que coger nuestro bitmap ¿Vale? Y tendremos que decirle el bit que queremos leer, pues vamos a llamar a una variable bit ¿vale? y diremos que bit empieza siendo el bit 0 este puntero ya no nos hace falta esto ya no hace falta y lo único que tenemos que hacer es bit más más o más más bit Ya ahora no, tenemos un bit y vamos incrementando al siguiente ¿sí? lo mismo hasta funciona 437. si quiere ir el emulador claro ¡Qué bonitas tuberías! ¡Magia! Acabamos de convertir un mapa que ocupaba 64 bytes en un mapa que ocupa 8 bytes. Puede que la función que pinta el mapa la hayamos incrementado un poco, quizá ha incrementado en 10 bytes. Pero si vamos a utilizar más mapas, que es probable en nuestro juego, puede que tengamos unos cuantos mapas y que a lo mejor los mapas nos ocupen en total 10k, si 10k de mapas los dejamos en 2k de mapas, pues probablemente ganemos un poquito, ¿no? Bien, esto que acabamos de hacer es para mapas utilizando un bit, ¿vale? Para cada uno. Pero podríamos utilizar 2 bits para cada elemento, 4 bits para cada elemento, 6 bits para cada elemento, o bien como estamos haciendo ahora, los 8 bits para cada elemento, depende de lo que necesitemos. Bien, dos cosas. La función EasyTileMaps, si la vais a utilizar como forma de pintar el tilemap, utiliza solamente arrays de 8 bits. Entonces, si queréis utilizarla para pintar, lo lógico es que os codifiquéis todos los mapas en un bit o en dos bits o en lo que sea y tengáis un, una única posición de memoria donde guardáis el que se pinta. ¿Vale? Si el que se pinta ocupa dos k solo lo tenéis una vez en memoria. Y lo que hacéis es que cuando haya que cambiar de mapa, descomprimís otro leyéndolo y copiándolo a la zona de memoria donde tenéis el que se pinta. ¿Vale? Con lo cual tenéis uno que ocupa 2K, que es toda la pantalla. Y los demás comprimiditos utilizando pocos bits. ¿Queda claro? Eso hay un juego que hicimos recientemente que se llama Kung Fu Guns, que lo podéis buscar en internet, y que hace exactamente eso, si queréis verlo. ¿Vale? Bien. Eh... Si miráis en la documentación veréis que tenéis más funciones de CPCT-setBit, Get2Bits, Get4Bits, Get6Bits, ¿vale? Funcionan igual. Y que además tenéis macros, hay unas macros que sirven para no tener que hacer esto a mano, ¿vale? Esto de venirse aquí y definirse a mano los bytes que uno necesita, que no os costará mucho porque vosotros lo vais a calcular, pero hay macros que directamente le dices quiero... 200 bits y él calcula cuántos bits hacen falta y lo registra y listo. ¿Vale? Con lo cual, directamente uno pone en bits lo que quiere, o en grupos de 2 bits, o en grupos de 4. Y para definir esto, cuando uno tiene que usar grupos de 2 bits, de 4 bits, etcétera, esto ya no es tan cómodo, cuando hay que usar de 2 en 2. Pero hay macros igualmente que permiten codificar grupos de, de números en. 4 bits, 2 bits, etcétera, etcétera. Todo eso lo miráis en la documentación que está explicado y hay ejemplos. Vamos con otro detallito. Supongamos que yo ahora en mi mapa quisiera dibujar sprites con transparencia. Mis sprites con transparencia necesitan una tabla de transparencia porque es la forma que menos ocupa de hacer dibujado con transparencia. Si no, cada sprite tiene que estar duplicado para llevar la máscara. Y para evitar eso, una tabla de 256 bytes de transparencia que, tal como está puesto aquí, con esta macro, yo la pongo en la posición 100 de memoria. ¿Vale? 100. Porque a mí me parece bien la posición 100. El único requisito para la posición de memoria de la tabla es que tiene que estar alineada. ¿Qué significa esto de estar alineada? Significa que los 256 bytes deben de hacer que solo cambie estos dos ceros, nunca el valor alto. Si sabéis, 16 bits son 8 y 8, que es lo que utilizamos en un puntero. Si solamente cambia la parte baja de un puntero, por ejemplo, si tenemos el puntero en HL basta con ir incrementando el registro L de 8 bits y no HL de 16 bits. Eso es más rápido y por eso se quiere que la tabla esté alineada, para que sea rápido el acceso. Alineada es que empiece en 00 para que el último byte esté en FF y ningún incremento en esa tabla modifique este 1, no pase a 2. ¿De acuerdo? Así es que la pongáis donde la pongáis, puede ser en 200, 300, 3F. 5D, da igual, los dos últimos bytes a cero para que quepa en todos esos 256 bytes sin incrementar la parte alta vale. yo lo he puesto en 100 porque me parece bien vale. y ahora fijaos yo estoy aquí voy a hacer un LS para que lo veáis Estoy compilando y voy a cotillear mi binario. Fijaos. Mi binario ocupa 3,1K. Es lo que ocupa ahora mismo con las funciones de printf y esas cosas. ¿vale? 3,1K que, como hemos visto... A ver si lo pongo para que se vea bien. Como hemos visto antes... Y no lo vamos a volver a ver porque está encima de aquí. Empiezan en la 4000 terminan en la 4C37. ¿Vale? Voy a compilar ahora con mi tabla mágica que acabo de añadir. Ahora mi programa ya no empieza en 4000. Como yo he colocado mi tabla en 100, mi programa empieza en 100. Porque ahí es donde va la tabla. Y sigue terminando en 4C37. 37 ¿sabéis cuánto va de 100 a 4C37? Mucho, ¿verdad? El programa sigue funcionando igual y no parece que haya pasado nada. Todo está igual, aparentemente, pero yo, si hago un LS como antes, me va a decir que mi binario ahora ocupa 19 k. Así del tacazo he pasado por meter una tabla de 256 bytes de ocupar 3K a ocupar 19 ¿por qué? porque se llena de ceros vamos a verlo este es mi binario mi binario aquí tenemos los 256 bytes que ocupa la tabla Vale, hasta aquí un poco más calidad. ¿Vale? Termina aquí Son 16 filas. Aquí termina la tabla de transparencias y todo esto es lo que me ha añadido. ¿Por qué me ha añadido todo esto? ¿Por qué está lleno de ceros? Que no sabe con qué rellenarlo Que no sabe con qué rellena. ¿Y por qué lo rellena? Salta, sí, básicamente. ¿No puede hacer salto? En efecto, cuando yo creo un binario, que tú lo sabes porque te lo he dicho antes, no, no, Jorge. tiene el truco, ¿vale? Cuando yo creo un binario, si os acordáis de la clase pasada, el binario es un fichero único. El binario no puede tener saltos, no hay cosas en el medio, no hay instrucciones, Es el binario es lo que se copia a memoria. Significa que el binario, esto, que es el primer byte del binario, va a una posición de, mem de memoria y de ahí en adelante, todos los bytes que vengan. Si yo quiero que algo de este binario caiga en la posición 4000, si esto de aquí está en la posición 100, y cuando llegue aquí estoy en la posición 200, el siguiente byte cae en la 201, no cae en la 4000. Y no tengo forma de decirle, no, a partir de ahora salta la 4000, no porque es un binario, un binario es una imagen tal cual de algo que va en memoria. No puede llevar más nada que lo que va en memoria vale con lo cual, si aquí en 200 estoy ahora mismo y quiero que lo que sea a continuación vaya a la 4000, solo tengo que rellenar de ceros hasta la 4000 para que todo eso se cargue, rellene la memoria de ceros y cuando llegue a la 4000 que está bastante más abajo, como veréis entonces viene mi código cuando llego a la 4000, que aquí como veis es la línea 1009 Tenéis que tener cuidado con esto. ¿Cómo solucionamos esto? Solución. ¿Dónde? En 3 f Pongo la tabla en el 3F00. nunca llegará a 4000 porque como esto es 00 va de 00 a ff nunca toca el 4000 ¿Sí? vamos a ver make empieza ahora en 3f00 vez en vez de 100 termina donde terminaba antes ¿vale? el programa seguirá funcionando esto os pasará con la tabla de transparencias, con la música y con cualquier otra cosa que queráis poner posicionada de forma absoluta. ¿Vale? Y ahora mismo hemos pasado a 3,4K. ¿Vale? Los 3,1 que tenía más mi tabla de transparencias. ¿Bien? Y si yo realmente quiero poner la tabla en 100 la pregunta es ¿Por qué estoy poniendo mis programas en 4.000? Hay un saco de memoria antes de 4.000... ...que no estoy usando. ¿Por qué no la uso? ¿Sí? ¿No iba iba la pila? No. Ahí no va la pila. Aunque se puede poner... ...tampoco es recomendable ponerla ahí... ...pero se puede. Bien, vamos a ver una cosita que os interesa conocer. Esto, así en texto, esto que veis aquí es un mapa de la memoria del Amstrad CPC. La memoria del Amstrad CPC, de 0 a 4000, ahí se supone que se almacenan cosas, de C00 a FF, bueno, aquí pone 10.000, pero ahí no se puede llegar, es FFF, es la última posición de memoria, esto es la memoria de vídeo por defecto. ¿Vale? Estos son 16 cas, estos son 16 cas y esta parte del medio son 32. Vale, si os fijáis, olvidaos de todo esto que pone aquí, vale, porque todo esto, bueno, una, una sola cosa aquí, el stack, pila, que empieza en bfff y de ahí crece hacia acá. Vuestro programa está empezando aquí y creciendo hacia allá, que es lo que os dije, que si vuestro programa es grande y metéis muchas cosas en la pila, en algún momento puede sustituir vuestro programa y de hecho he visto gente a la que le ha pasado. Y entonces, bad things happen, básicamente. ¿Vale? Y dejémoslo ahí porque pasan cosas muy feas. Bien, eh, esta parte de aquí no la estamos usando. Aquí pone que está ocupada, ya, pero ¿quién la ocupa si soy yo el único que está en el sistema? ¿No? Es decir, cuando nos ejecutamos, ponemos una orden disable firmware y nos quita el firmware. ¿El firmware qué es? ¿Dónde está? Si la memoria es esto y luego es toda mía, ¿dónde está el firmware? El firmware está aquí. Y diréis, ¿aquí qué es? Porque si esto es la memoria, ahora se ha convertido en 2D. Mágicamente no, la memoria es 1D, ¿no? Es, es una cosa continuada. Esto de aquí, ¿os sonará haber oído alguna vez el término Bank Switching? ¿Habéis oído alguna vez Bank Switching? ¿Nunca? Intercambio de bancos, Bank Switching. Bien, ¿sabéis que no se puede direccionar un CPC más de 64K porque los punteros son de 16 bits? Se maneja la memoria de 16 bits, por tanto no hay más direcciones que 65.536. No hay más. Solo podemos direccionar eso. Pero el hardware del CPC tiene una cosita que nos permite decir, oye, cuando yo te diga 4.000, puedes leer en este chip de aquí o en este otro de aquí. ¿vale? Es decir, en bloques de 16, que se suelen llamar bancos, nosotros podemos decirle al CPC que lea de un sitio o de otro. Cuando yo le diga la dirección de memoria, lee de la 3F05, que está aquí abajo, él puede leerla de la RAM o de otro sitio, como por ejemplo de la ROM. La ROM del CPC ocupa las direcciones de memoria de 0 a 4000 y de C00 a FFFF, justo solapado con la memoria de vídeo y con las 4000 primeras posiciones de memoria. Por defecto, el CPC, cuando se manda una orden de lectura a la memoria, lee de aquí. Y cuando se manda una de escritura, escribe aquí. Porque escribir en RAM no se puede. Esto es la configuración por defecto. Esto es lo que luego además permite este mecanismo al CPC, en las versiones posteriores, en 1128 y demás, tener más de 64K, intercambiando los bancos. ¿vale? Diciéndole a uno de los chips que hay en el CPC... Cámbiame este banco Y a partir de ahora, cada vez que yo escriba ahí En vez de escribir en este que es de la RAM por defecto Escribes en otro que está al lado Así es que esas direcciones de memoria sirven para distintos bancos ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Eh? Es como si hiciera así Y lo intercambiase ¿vale? Como si fueran piezas Y yo estoy escribiendo en la misma dirección de memoria Pero he cambiado la pieza y es otro cómo cambiar pongo una, una SD lo imagináis no físicamente estos son cuatro SDs que hay en memoria quito una y meto otra y está leyendo en otro sitio y escribiendo en otro sitio vale pero todo eso lo hago por dentro bien independientemente de esto la gracia es el firmware del CPC está escrito en ROM estas dos ROM ahí es donde está el código del firmware eso que se ejecuta que os permite escribir órdenes en BASIC etcétera etcétera está en la ROM vale y como es lógico, eso utiliza variables también, para poder leer de un fichero de, de cinta o de disco tiene que saber por dónde va, cuántos segundos le quedan, etcétera, etcétera, necesita variables, para que lo que estáis tecleando sepa dónde está el cursor, dónde escribir en pantalla, etcétera, etcétera, necesita variables, las variables están aquí en memoria, por eso deshabilitamos el firmware. Porque al deshabilitar el firmware, toda esa zona que el firmware utiliza para escribir cosas y saber dónde están, se vuelve nuestra. Porque si no, cuando la sobreescribiéramos el firmware se volvería loco y entonces pasarían cosas raras. Pero ¿cómo se ejecuta el firmware? Está en memoria, pero ¿cómo se ejecuta? Se ejecuta a través de un mecanismo que tiene el CPC que se llaman interrupciones. Seis veces por fotograma, o lo que es lo mismo, 300 veces por segundo, el procesador, la CPU, por una de sus líneas recibe una señal de interrupción, esa señal de interrupción le dice al procesador para lo que estás haciendo y salta a ejecutar este cacho de código. Para eso, ¿os acordáis que cuando os presenté el diagrama interno del procesador habían dos copias de los registros? Para eso se usan esas copias de los registros. Aunque como programadores podemos usarlos todos, en realidad lo normal es que usemos solo los registros principales porque cuando viene una interrupción lo que hace el CPC es cambiar el banco de registros y utilizar el banco alternativo para gestionar el trabajo en la interrupción y luego cuando termina la interrupción vuelve a cambiarlos y todo está como estaba. He saltado a otro sitio, he ejecutado cosas, he vuelto y todo está como estaba. ¿Vale? Esa es la idea original del CPC. Aunque si, si nosotros gestionamos también las interrupciones, podemos utilizarlos. Eso es una de las cosas que aprenderéis a hacer cuando queráis poner la música bien y cuando queréis hacer distintas cosas que funcionen como es debido. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Bien, las interrupciones solo nos interesa una cosa de ellas. El CPC tiene varios modos de interrupción y está por defecto en uno de ellos. Y en el modo en el que está, aquí... Hay una dirección de memoria, que es la 38 en esa decimal, donde se guarda un cachito de código que es el que ejecuta 300 veces por segundo. Cada vez que salta una interrupción, viene a parar a 38 y ejecuta lo que hay allá. La orden disable firmware lo que hace es parchear esa zona de memoria, porque esa zona de memoria es exactamente la que da la orden de saltar, activa los bancos de memoria adicionales y salta el código de la ROM CPC telera lo que hace cuando hacéis disable firmware, es venir a 0038 parchear ese cachito de código y hacer que lo único que haga sea hacer red volver, yo he saltado vuelve, ya está con lo cual no hay firmware porque ya no se ejecuta, solo haces red y punto, 300 veces por segundo ¿vale? eso significa que de aquí para arriba podemos utilizar toda la memoria toda ¿Vale? Estamos poniendo nuestro programa en 4000 solo porque en 4000 vamos a ser perfectamente compatibles con el firmware y con todos, y hacemos un programa y no queremos poner disable firmware por lo que sea. ¿Vale? Por eso por defecto se pone en 4000 y por otro motivo, como os decía, esto está solapado. Hay algunas funciones de CPC Telera, como por ejemplo las de pintar caracteres. Cuando pintáis un string, sale con la letra del sistema las letras del sistema son definiciones de caracteres de 8x8 píxeles que están guardadas aquí, en ROM. El código que pinta eso en pantalla, de la función drawstring de cpc era concretamente no la drawstring, sino la drawchar, que es la que dibuja carácter a carácter, ese código activa esta zona de memoria de ROM, lee de ahí y pinta en pantalla. Hay un problema. Si una función drawchat cae en esta zona de memoria, el programa petará en cuanto intentéis escribir una cadena. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La función, imaginaos que está ejecutando este código de aquí y en este código de aquí pone voy a dibujar un carácter. Así que lo primero que hago es activar este módulo de ROM para leer de ahí. Pero claro, en cuanto activo de este módulo de ROM, el siguiente... Pro, el siguiente cacho de mi programa que está en RAM, ya no lo puedo leer lo voy a leer de aquí con lo cual el siguiente código que se ejecuta no es el trozo que viene a continuación de la función que está en RAM, sino lo que sea que haya aquí en ROM que puede ser aleatoriamente cualquier cosa y normalmente hará que reviente el programa conclusión, para que funcionen las funciones de dibujar carácter tienen que estar de aquí para arriba para que cuando activen ese módulo se pueda seguir leyendo la función y también se pueda acceder aquí. ¿Vale? Sabiendo eso, y sabiendo que no tenéis que sobreescribir la zona que está en 38, podéis poner donde queráis vuestro programa de inicio, donde queráis, podéis escribir datos donde queráis y tener cuidado única y exclusivamente con las funciones de dibujar caracteres. Esas tienen que estar de aquí para arriba. Estando ahí, que sabéis que podéis comprobarlo en el fichero.map, ningún problema. Dime. Entonces, una bueno, cosa. Yo tengo una función y la tengo en zona de número y en el pero no estoy en el Y luego ahora tengo una función de caracteres pero la tengo, por ejemplo, en la 4100. Cuando se haga esa función de caracteres, no se va a interrumpir por el cambio. O sea, mi programa va a seguir después del cambio. No problema. La, la función brochar, que dibuja caracteres, lo que hace es habilitar esta zona de memoria para lectura mientras pinta, luego la deja como estaba, deshabilitada esa es la única función en cpctrera que tiene que estar por encima de 4.000 Drochar. ¿vale? bien, de hecho con nuestro programita que teníamos ahora nosotros podríamos volver a poner en 100 tranquilamente nuestra tabla en 0 no porque si la pongo en cero, lo que va a pasar es que voy a sobreescribir el 38 y entonces la próxima interrupción que haga eso se ejecutará, lo que caiga en 38 <risa> que no se sabe qué será ¿vale? así es que para evitar eso yo pongo eso ahí y ahora hay que reponer mi programa a continuación de esto que es en la posición 200 para eso yo lo que hago es irme a la carpeta de configuración al build config vale, y en el build config tenéis una maravillosa variable aquí que pone localización del código Z80 en 4000 pues yo vengo aquí y le pongo 200 vale y ahora hago otra vez make y nuestro programa pasa a ocupar desde la 100 a la E37. Que, aunque ocupa lo mismo, suena como a mucho menos. ¿verdad? Porque por arriba hay más sitio. Así de repente. Jesús. Bueno. Nuestro programa igual ya no funciona en el emulador. Eh, que este Bueno, asumimos que va bien, ahora sí, ¿vale? Bien, ahí lo tenemos, funciona, hemos cambiado de sitio, ya hemos visto varias cosas, el tema del de espaciado en los binarios, el tema de acceso a los bits individuales y esto último que es el tema de colocación de nuestro código, ¿Vale? Dentro de un rato vemos alguna cosilla más y ahora mientras vamos a seguir con los proyectos. ¿Vale? Tenemos una pregunta. ¿Forzar que la función de escribir caracteres se ponga por encima? Vale. Técnicamente no puedes. Pero en la práctica tienes mucho control sobre dónde colocar las cosas. Como tienes mucho control sobre dónde colocar las cosas... Tú cuando compilas tu binario va a enlazarse con la librería. Normalmente tu código, el que tú produces, va a ir antes que el de la librería. ¿vale? Todos tus binarios objeto, cuando se enlazan, van a ir antes del de la librería. Cuando tu código es grande, normalmente la librería va al final de la memoria. Si por lo que sea no fuera así, que tú en la forma que has configurado tu proyecto la librería te lo enlaza cerca de, del principio del binario, lo que tú puedes hacer es parte de tu código moverlo y la parte más fácil de mover son los datos. Cuando tú necesitas un espacio de 2K, por ejemplo, para almacenar tu mapa de memoria o necesitas 4K para los sprites o lo que sea, los puedes posicionar tú al principio de la memoria y poner tu programa a continuación. Tú podrías poner, por ejemplo, tu programa en 3000 y utilizar lo que hay antes para almacenar ahí tus sprites tu mapa descomprimido, tu lo que sea ¿vale? entonces siempre si no puedes posicionar a mano que en principio una función de librería no la puedes posicionar a mano porque viene por el compilador lo que sí que tú puedes hacer para que se desplace es colocar las cosas de otra manera ¿vale? lo único que no deberíais de colocar nunca en, la, en 0 a 4.000 es la pila porque la pila de programa es la que se utiliza para saltar, para hacer red, para ir y para volver a las funciones y cuando se salta, particularmente a la ROM y esas cosas, hace falta la pila para volver. ¿Vale? La pila nunca debería de estar ahí. La pila por defecto está puesta en BFF justo antes del principio de la memoria de vídeo. Pero podéis moverla a otro sitio en función de lo que os interese. Una de las cosas que que veréis, vale, con respecto a este mapa veréis que aquí pone memoria de vídeo por defecto la memoria de vídeo se puede cambiar y se puede jugar con ella los chips de Amstrad permiten moverla para hacer scroll y permiten duplicarla para hacer doble buffer. una cosa típica que se hace es poner aquí en este último banco un buffer de memoria y en el banco anterior de 8000, que aquí no sale, de 8000 a C000, otro banco de memoria. Y lo que se hace es, alternativamente, escribir en uno, que es el que no se está mostrando ahora mismo en pantalla, y cuando ya está todo pintado, hacer un cambio. Que hacer un cambio solo es modificar un registro. Modificar un registro es una instrucción que puede costar como mucho 10 ciclos. Estamos hablando de que vais a gastar 4 o 5 microsegundos en cambiar la memoria de vídeo de uno a otro, mientras que en dibujar es en de las cosas en las que más vais a tardar. Esto es lo que permite que muchos juegos no parpadeen en absoluto y, aunque puedan ser más o menos lentos, no se perciba el dibujado, porque tú estás dibujando en una zona en la que no se ve y luego lo cambias cuando ya has terminado de dibujar. Eso es una de las técnicas más usadas que tiene esa virtud, que el juego queda muy bien y tiene el inconveniente de que aquí pasas de tener 16K de vídeo a tener 32. Y tu juego deja de tener 48K para hacer cosas a tener directamente 32. Claro, como la pila está aquí, si tú dejas la pila ahí, lo que se escribe en la pila saldría por la memoria de vídeo. Entonces verías basura, que es la pila directamente en memoria de vídeo para evitar eso hay funciones en CPC Terera que te permiten moverla y lo normal es moverla a 8.000 ¿vale? justo antes aquí está antes de C00 pues aquí la pones antes de 8.000 entonces no te puedes acercar ahí lógicamente en vez de tener 48 eso es ¿vale? bien, lo dejamos aquí por ahora y seguimos después